El doctor Ángel Federico Garabó, director regional de Salud Pública, con asiento en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se refirió este lunes a las recientes acusaciones contra la institución donde hacen referencia a supuestas irregularidades. Bueno, en el fin de semana eh, hubo en las redes algunas eh, denuncias y algunos supuestos de irregularidades de que se estaban cometiendo o se están cometiendo en esta regional de salud.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 Joanny Paulín.